Habréis escuchado en los medios que hay un creciente número de personas que no ponen las vacunas a los niños, lo que supone un grave riesgo para su vida y causa muertes inútiles. Por eso, tenemos la responsabilidad de contaros para qué hay que vacunar. Marta Martín, enfermera que estudió en la Universidad de Valladolid, nos va a contar cómo nacieron estos movimientos antivacunas y en qué falsedades se basan. Por favor, no dejéis morir a los niños, potencia sus defensas. Y más que nunca, vacúnate, vacúnalos. Buenas, soy Marta Martín, estudiante de enfermería en la Universidad de Valladolid y os voy a hablar de un poco del movimiento antivacunas. Las defensas del organismo tienen capacidad de memoria. Eso significa que si tenemos una infección por segunda vez, responderán de forma más rápida y más eficaz ante una segunda infección. Es lo que se pretende con una vacunación. En una vacunación se produce una simulación de la infección con riesgos mínimos y que hace que las defensas eh, tengan capacidad de memoria y respondan ante una infección real de forma más enérgica, más rápida y más eficaz. Hablando de la historia del movimiento antivacunas, uno de los impulsores fue Andrew Wakefield, que fue el primero en asociar que la vacuna de la triple vírica producía autismo. Hizo un estudio que lo, en la revista The Lancet, de la cual se retractó, esta, esta se retractó eh, al ver que Wakefield mintió. Eh, Wakefield no simplemente mintió, sino que falseó su hipótesis y eh, se le retiró la licencia de médico. Hablan también de Boyd Haley en Mark and David Hayer, que también decían que las vacunas producían autismo, lo cual eh, se descubrió que era falso y se vinieron abajo estas teorías. Los movimientos antivacunas dicen que las vacunas son antinaturales, que no son efectivas para prevenir las enfermedades, que provocan más efectos secundarios, que pueden ser peligrosas, pero yo os digo que las vacunas son probablemente el mayor avance contra las enfermedades en la historia de la humanidad, y la OMS dice que evitan entre 2 y 3 millones de muertes cada año. Un movimiento eh, antivacunas es un movimiento minoritario, pero potencialmente grave, no solo para el niño que está sin vacunar, sino también para los de su alrededor. El niño sin vacunar está expuesto a una gran cantidad de virus y gérmenes, y además sin defensas de memoria en el organismo para combatirlos si se infecta. ¿Vacunar a un niño es doloroso? Bueno, sí, es un pinchacín y en dos minutos al niño se le ha pasado. Y sí, tiene reacciones adversas, pero eh, su relación es beneficiosa para la vacunación. Además del peligro de el no, para el no vacunado, lo es para los de su alrededor. A esto se le denomina inmunidad de grupo. Inmunidad de grupo es aquella inmunidad que conseguimos vacunando a parte de la población y consiguiendo protección indirecta a la población no vacunada. Expliquemos esto mediante un gráfico. Vemos en este gráfico personitas azules, que son las sanas, y personitas rojas, que son las enfermas. La, como veis, la, la enfermedad se propaga rápidamente. Pero si metemos eh, personitas amarillas, que son las vacunadas, que están sanas, la enfermedad está más, eh, más controlada y no se propaga más que simplemente a una persona. En un artículo El País, del 15 de marzo, Vemos eh, que dice los antivacunas responsables de resucitar el sarampión en Estados Unidos. Hicieron un estudio que decía que el 71% estaban sin vacunar, eran por razones re, religiosas o ideológicas, no médicas. Y para finalizaros hago una pregunta, ¿tú vacunarías a tu niño? Muchas gracias por ver esta píldora y nos vemos en la siguiente. Gracias.